Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, ojalá lo estés escuchando tempranito esta clase. Eh, Urano en Sagitario nos toca hoy y ya vamos eh, para completar esta rueda del zodíaco, las manos que aparecen y desaparecen, bueno... Eh, ¿Qué nos traerá este Urano en Sagitario? Pero antes de decirte tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas para este Urano en Sagitario, te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, Marcelo Echeiro Díaz, que te suscribas a nuestra, te hagas miembro de nuestra gran comunidad, acá abajo la tenés Centroaprenderastrologíafacilmente.com. Y, y también que te unas a nuestro gran grupo de Telegram, eh, t.me barra curso de astrología. Y si no, ahí en el buscador de Telegram, cuando entras, pones todo juntito curso de astrología y nos vas a encontrar. Es el único lugar en el mundo que te enseña desde cero hasta el 100% de el oficio de la astrología en forma completamente gratuito. Así que, si no sos astrólogo, astróloga, astrólogo es porque no querés. Vamos con Urano en Sagitario. Positivamente es reformador, es liberal y es innovador. Como parte negativa de este Urano en Sagitario, es escéptico, es fanático y es excéntrico. Bueno, y recordá que las seis energías conviven dentro de la persona que tiene esta configuración, esta, de este lado, <risa> configuración astral, Urano en Sagitario, y que va a depender mucho cuál tenga más fuerza en la combinación con todo el entorno, con todo el resto de su carta natal. Ya vamos a llegar a ese punto, ya nos falta poco, nos falta terminar con Urano, después viene Neptuno en los doce signos y después viene Plutón en los doce signos y ya empezamos con las combinaciones de los planetas. Eh, primero las casas, por supuesto. Eh, nada, les mando un abrazo muy grande, nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, como todos los días, ¿con qué? Con Urano en Capricornio. Chao, hasta mañana.